Apoyo nada, nada, nada le apoyo, nada. Si en verdad hacía algo, lo tenía que pagar, pero preso, pero no muerto, porque ni siquiera nunca lo vi con un zapato bueno, nunca lo vi con un cuchillo, nunca lo vi con un revólver. No. eso son mentiras de él, que eso el un muerto, ese era un muchacho sano, él robaba celulares, era, y se con porquería. Ellos no podían matarlo por eso. Ellos y yo tenían que agarrarlo preso son cosas de ellos. Eso es mentiras mentira. Eso es mentira. Ese muchacho lo que robaba era, era, era, era ese muchacho lo que robaba era, era, era celulares, eh, cosas así, para para comprar droguita para comprar drogas. Bueno, el, el señor Luis de Rosario, alias Luis Carecaballo, Caballo, una persona novedosa en asuntos de ratería. Una persona que tenía varios, varias eh, fichas por robo. Además, tenía eh, un, un prontuario demasiado fuerte y se enfrentó a miembros de la Policía Nacional en el día de anoche, como eso de las 10.30 de la noche, y lamentablemente en los intercambios de disparos falleció.